Aprende a patinar, Academia de Patinaje Teatro Roller. Te invita a descubrir el mundo del patinaje, enseñanza para todas las edades, patinaje fines, patinaje teatral, salidas a rutas al aire libre. Aprende y disfruta patinar, cursos para niños y adultos, venta de patines y accesorios Canarian Original. Sede en la carrera 13, número 1861, segundo piso Droguería Bianchi Visítanos en Facebook como Teatro Roller Y en nuestro canal en Youtube como Teatro Roller Arte en Movimiento Ven a patinar